¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de gimnasio, claro que sí, hoy vamos a vencer al LT Surge, espero que sí y que vaya todo bien, por favor. Antes de nada chicos, he estado observando, cotilleando todo el barco, he estado luchando contra todo el mundo, así aprovechaba para levelear y para coger todos los objetos que hubiera en, en el barco. Y os voy a enseñar, bueno lo tenéis en pantalla, ¿vale? ¿Cómo he conseguido? Una superpoción, una hiperpoción, poción, ¿vale? Eh, ah, no sé por qué, pero había una super poción y una hiperpoción en este barco. También dos MTs importantes, una era demolición, de que me parece interesante porque tenemos eh, a, a Fimo, que es tipo lucha, y creo que se la enseñaremos... Y la otra, no me acuerdo cuál era, pero creo que era Descanso. No lo sé, lo tenéis en pantalla, vale, os he puesto el gameplay de cómo lo conseguía, así que no hay, no hay problema. Y ya estaría, vamos a enseñaros al equipo, porque claro, de tanto luchar contra todo el mundo del barco, etcétera etcétera pues algunos han subido de nivel, como son Samu, que me pareció interesante levelearle, pero creo que me he equivocado. Está a nivel 19, pero yo qué sé, chicos, es que no ha aprendido nada y, y los ataques no son nada del otro mundo. Poder Oculto no sé de qué tipo es... No me acuerdo, no me he fijado Sé que ha sido muy eficaz contra algunos Pokémon Pero no me he puesto a analizar por qué era muy eficaz, no lo sé Así que, en principio, aquí lo tenéis Y, pues bueno, voy a ver si lo uso, ¿vale? Ya veremos Moya no le he leveleado nada Esto creo que es un error porque nos podría haber servido en el gimnasio A lo mejor lo leveleamos ahora con caramelo raro Pero, no sé, veremos a ver, ¿vale? También tenemos a, a Freddy para levelear, no sé Bueno, este es el equipo Ahora pensamos, primero vamos a conseguir la MO Corte Y después... Pensamos en el gimnasio. ¡Let it go! Me pongo los cascos, hermanos. Y vamos a ello. Vamos hacia arriba a hablar con el capitán del SS ¡Hola, hermano! ¿Qué pasa, compañero? ¡Puah! Me siento fatal, me he mareado. He le dio un masaje, no especifica dónde. Al capitán Scratch. Scratch. Que significa arañazo, si no me equivoco. ¡Uf! ¡Gracias! Ya me siento mucho mejor. Un masaje con arañazos. Yo lo dejo ahí y que lo coja quien quiera. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? ¿Qué técnica me vas a enseñar ahora? ¿La del helicóptero? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. Ya se toma esto. Enséñasela a tu Pokémon y en breve estará cortando. Bien, chicos, tenemos la MO01. Corte. Vale, pues con esto ya el barco Zarpa hay algo aquí. No debería haber mirado, está asqueroso Vale, pues nada, no hay nada Miro ahí porque la hiperpoción o la superpoción La hiperpoción creo que era, estaba en una papelera Y digo, pues igual, igual encontramos otro premio Pero no, había premio, pero no el que queríamos Salimos del barco ya Este barco lo hemos cotillado, lo hemos mirado de arriba a abajo Por cierto, al final resulta que el camarote eh, mío Donde me curaba era este, ¿sabes? Que tienes que hablar con esta chica y te dice ¿Quieres que te cure? Sí, cúrame, venga va, y te cura, ¿vale? Así que fácil pues ya estaría chicos, vámonos, salimos del SSAN, lo despedimos así con la manita porque este barco nunca volverá Ojo a la música Ya, valió, valió, valió, valió, suficiente <risa> Ciudad Carmín, se acabó el SSAN, lo hemos cotillado de arriba a abajo y estamos otra vez donde empezamos Vale, hay que enseñar corte a alguien Creo que el candidato número uno para aprender corte es nuestro Mikiu porque es tipo normal, pero esperemos que lo aprenda. Espérate, espérate, que estaba aquí arriba. ¡Estaba aquí arriba, compañeros! ¡Oh! ¿Es el único que puede aprenderlo? ¿Qué, qué canteo, chaval? Pensaba que podría algún otro hacer corte, pero bueno, se ve que no. Vale, pues hemos tenido suerte aquí. ¿Y qué le quitamos? Esta es la parte complicada. Bueno, le podemos quitar destructor... Porque poder oculto es especial y no sabemos de qué tipo es, no me interesa quitarlo Vamos a quitar eh, destructor, sí a ver, a, ver qué, a ver qué tal funciona, es, es por stab, o sea que realmente no es tan mal ataque Ahí está, le enseñamos corte, nice Y tenemos también demolición, chicos, que tiene 75 de potencia Que puede ser interesante para Fimo, en efecto, Fimo lo puede aprender Así que vamos a ver qué le podemos quitar ¿Qué tiene? Doble patada, danza, caos, aullido, doble patada son 30 de potencia, estos son 75, así que creo que no hay duda alguna de que quitamos doble patada, o sea, 30 de potencia en dos golpes, 75 en uno, es mejor, o sea, es que 2 más 2 son 4, no hay más. Doble patada afuera y aprendió demolición. Vale, se rompen las MTs, cosa que yo no me acordaba ya de qué juego se rompen y en qué juego no. Interesante saberlo también. <ríe> eso es interesante. Vamos a curar... Bueno, ya hemos curado, no hay nada que curar. Ahora hay que pensar si le beleamos o no le beleamos mucho, poco o qué. Vamos a comprar caramelos raros, eso de primeras. Entramos aquí al, al, al Media Mark, al Media Mark y compramos. ¿Qué tiene? Tiene super pociones. No tiene, no tiene super, super bolas todavía. Yo es que... Flipo. Caramelos raros. ¿Cuántos tengo? 15. Vamos a comprar Otros 15. O sea, nos sobra La pasta, eh pero con 30 tenemos Tenemos para levelear al equipo. Vamos, todo lo que queramos ¿Dónde están? Caramelos Caramelos. ¿Estáis por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí arriba? ¿Puede ser? Sí Ok. Vamos a ver. Empezamos Porque el nivel máximo está al 29 Entonces Mínimo, yo creo que al 24 El equipo debería estar. En Manuel Olvidaos de él, ¿vale? En Manuel Me preocupa poco. Vamos a levelear a Freddy al 24, ¿vale? Así para empezar Ahí está, vale, no he aprendido nada Lo cual me da asco mm, Samu también al 24 Eso eso seguro A ver si aprende algo, por favor, aprende alguna cosilla Estaría bien, estaría bien Puede ser, no ¿No aprende nada? ¿No aprende nada? Pero por favor, aprende algún ataque, hermano Darío al 24 Darío es tipo volador O sea, interesantísimo Y Fimo Fimo también al 24 en principio ¿Vale? Yo creo que con este equipo Podemos luchar La otra, la otra opción es Si queremos levelear a Moya o no Levelear a Moya implicaría gastarse aquí Como 12 caramelos raros Y no sé si es que es iba, No sé si va a ser necesario Moya en este, en este En este juego En este gimnasio Lo voy a levelear pero Por los loles O sea realmente porque eso Ha aprendido algo Ha aprendido algo sí, ¿qué ha aprendido Quiero verlo. ¿Ha prendido pistola agua o algo de eso? ¡Puño cometa! <risa> ¡Qué basura, hermanos! ¡Qué basura! Vale, eh... Venga, Moya, hermano. Eh, sigue subiendo. Hasta el 24, eh. Lo voy a poner como los demás. Ya está. Así tenemos el equipo leveleado y... Poco más. Tampoco hay que complicarse. 19, 20... ¿Quiere aprender tóxico! ¡Uh! ¡Uh! Tóxico puede molar, tóxico puede molar ¿Qué nos interesa más quitar? Polución, ¿no? Polución mucho más que ácido, por supuesto Bueno, tenemos colmillo veneno igualmente, ¿eh? Quitamos polución, sí, Pol polución me importa, me importa poco Seguimos subiendo al 24, por favor, señor Moya ¡Oh! ¡Evoluciona! ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! No contaba con esto, con pitrenos Vale, pues aquí tenemos a la evolución de Puikans, que es... Cobra Arbok Arbok. Ar, Ar, Ar, Ar, Arbok, qué? Float. Floazborg. Madre mía, qué nombre, puede ser más complicado, por favor. Puede ser más complicado, por favor. Vale, pues oye, ni tan mal, ni tan mal, ahora Moya ha evolucionado, lo cual es bueno. Y un nivelcito más y lo tenemos al 24. Vale, me habéis dicho que este gimnasio es complicado. El nivel máximo es el 29. En Manuel no lo pienso ni usar, así que paso de levelearle porque. Pff, con estos niveles yo creo que estamos más que bien. Vamos a rezar, compañeros, ¿qué queréis que os diga? Vamos a rezar y a ver qué nos depara este gimnasio. Let's go. Cortamos aquí. En principio sí. Y era tipo lucha, ¿no? Vale, vale. Ment me mentalicémonos. Mentalicémonos del tipo lucha. Oh, qué bonito. Qué bonito. Hola. Esperad que al título de Switch tiene un mote. La gente lo llama Puño Americano. Es un experto en Pokémon lucha. Los Pokémon roca y los siniestros están en peligro. Ten cuidado con... Vale, palabra censurada, ¿vale? Palabra censurada Es muy cuidadoso, suerte Vale, uh, uh, ¿puedo, ¿puedo esquivarlos? Ah, ¿puedo esquivarlos? Eh, no, no, vamos a luchar Vamos a luchar para ir tanteando A ver qué tal funciona Samu, a ver qué tal funciona Moya, qué tal funciona Freddy, Fimo No sé, vamos a ir tanteando, ¿vale? A ver qué A ver qué Pokémon nos encontramos, hermanos Este lugar no es para niños, por fuerte que seas Vamos allá A ver qué traes un Karateka, perfecto, no imaginaba otra cosa, la verdad. ¡Black Ball, Dwayne! Tiene un Luna... ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Lunauk! Tipo lucha. ¿Psíquico? O Roca. ¿Psíquico o Roca puede ser? De Lunaton. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Me gusta muchísimo. Vale, eh, si es roca, el corte. Y el, el corte va a ser poco. Vamos a hacer. ¿Impresionar? A ver. Ahí lo llevas, es neutro esto. Retrocedió. Si fuera psíquico hubiera sido muy eficaz. No lo sé, lengüetazo. Vamos a ver cuánto le quita el lengüetazo. Creo que poco. ¿Lo paralizas? No, tenaza. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Crítico! ¡Crítico! Y estamos atrapados. No me jodas. No me jodas, que no quiero Problemas, Está nivel 21, ¿eh? ¿Corte? A ver. Es poco. Vale, es roca, roca, es roca. Es roca, hermanos. Tenaza. Vale, Tenaza, es que Tenaza no es por esta Por tanto, está bien Está bien, lengüetazo, a ver si lo paralizas Paralízalo, por favor Paralízalo, estaría muy bien, ¡sí! ¡Uh! ¡Pa, pa, pa, pa, Ahí está, reventando Y falla el ataque, ha fallado, no sé qué ha hecho, pero ha fallado Impresionar otra vez, impresionar creo que es más Más fuerte que el lengüetazo, ¿eh? Ahí está, retrocede Retrocede, otro impresionar Y Lunauk, hermano, debilitado ¡Me flipa, Lunauk! ¡Me flipa! Vale, pues, ¿qué más tiene? Sol, sol ah, la evolución, claro eh, Solrock con Troll, ¿no? A ver, Sol, Sol, Solrock ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, es que como tenga Tenaza o algo así Tampoco quiero movidas Será del mismo tipo Vamos con Fimo Y hacemos Demolición, ¿eh? Demoliciones, pero cuidado que me puede reventar, eh. No, no, no ni nada. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué bonito! Tiene así como, como un tridente en la cabeza, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pues, demolición. A ver, ahí lo llevas. Eh, te lo comes, es muy eficaz, mismo tipo. Y no lo mato de un golpe a pesar de estar tres niveles por encima. Patada, salto, aguántalo. Bien, otro demolición y ahí que va. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bien! Estamos reventando. Estamos reventando. Perfecto. Fimo, ahí está. Se lleva su experiencia. Y voy a ir a curar, eh. Voy a ir a curar. Bueno, no tenemos Pokémon de sobra. Pues no tenemos por qué ir a curar todavía. Voy a meter a Moya. Vamos a estrenar a nuestra nueva evolución. No sabía que evolucionaba, la verdad. Pensaba que era bastarde o algo así. Soy muy bueno repartiendo. Bueno, pues reparte menos que te voy a dar yo a ti. Te voy a dar yo a ti para pelo, hermano. ¿Qué tienes? Dos Pokémon también. ¿Qué son? ¡Oh! ¡Cagnea! con ¡Hola! Qué chulo, qué chulo. Es, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama este Pokémon? Eh... Krogunk. Krogunk. Eso. Krogunk con Cacnia. Pues estás jodido, compañero, porque tipo planta, ¿no? Colmillo venoso. Lo que pasa es que con el... Con el Lucha es neutro, ¿no? No, no es neutro, no es neutro. No es neutro. Aprendete la tabla de tipos. ¡Pa! ¡Pa! ¿Cómo revienta? ¿Cómo, lo, cómo pega? Increíble. Increíble nuestro Moya. ¿Y... Jaulucha con Magway? No creo. No creo Jaulucha con Magwell. Vale, pues cuidado porque puede ser tipo acero, eh. Y ante el tipo acero sí que tenemos problemas. Jaulucha y Magwell. Claro, Magwell sea tipo acero, por aquí no hay nada. Entonces, acero lucha. Acero lucha. Acero lucha. Vamos con Fimo, ¿no? Acero lucha. Sí, sí, sí, Fimo está bien aquí. Fimo está bien aquí con. ¡Destructor! ¡Pao! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Mawile me flipa y este me flipa aún más, joder. Mawile es de mis Pokémon favoritos, eh, con diferencia. Y Jaulucha no está mal, así que este está chulo. ¿Doble rayo tipo bicho? ¿What? ¿What? ¿What? ¿Por qué haces eso? No entiendo, no entiendo. ¡Ay, que va demolición y Mawile! Bueno, Jaulu Wile debilitado. ¡Qué bonito es! ¡Ostras! Ojalá lo, ojalá lo pilláramos, eh. Da igual que sea tipo lucha, da igual. Ojalá lo pillara. ¡Qué chulo! ¡Qué pasote, hermano! ¡Qué pasote! Vale, tercer y último combate, por lo que veo, porque debe estar ahí arriba el LT Surge. Cuando estaba en el ejército, el LT Surge era muy estricto en el ejército. Vale, pues nada, otro karateca, Un solo. Uh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Primsicot! ¡Ala, ala, ala! ¡Loco, loco, loco, loco! Esta es la evolución de nuestro. de nuestro. Eh, de nuestro Pokémon, que de nuestro Fredo! ¡Fredo! Aquí está tu evolución, hermano! Eh, lucha... Planta Colmillo venenoso Ahí lo llevas Es muy eficaz en teoría Ole, ole, ole Ole, ole, ole Cholo Simeone Empujón A ver cuánto me quita Me quita poco Me quita una basura con pitrueros El tipo, el tipo veneno, ojo, eh Poco se habla de esto Vamos a hacer ácido Pero ya está, ya está, chicos Primsicot pa' tu casa muy buen Pokémon ese, mola mucho Tiene la cara como un poco rara, pero... Deforme, pero bueno, está bien, está bien Vale, chicos, pues hemos vencido con bastante solvencia a todos los, los súbditos Espero no haberme extra Y ahí está, ahí está el Elete Kanateka Vale, pues nos vamos, nos vamos a curar rápidamente Hay que cortar otra vez, ¿en serio? Oh my god, oh my god Venga, curamos aquí el centro Pokémon Pokémon, rápidamente y chicos, minuto 14 de vídeo, si nos da tiempo, si nos diera tiempo me gustaría capturar, pero no las tengo todas conmigo ¿Cuál va a ser la estrategia? No lo sé, podemos hacer la mítica, la mitiquísima de ir con, con Darío y Danza Pluma Esa puede ser la mítica, ¿vale? Yo creo que eso puede funcionar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor Darío, vente aquí compañero, te pongo el primero y Danza Pluma Hola LT Surge Oye, ¿pero qué haces? Fuera de mi dojo Este tú si vienes a retarme Los Pokémon luchas son geniales y te enseñaré lo mejor de este tipo Pim, pam, pim, pam Vamos para allá, compitruenos Combate contra líder de gimnasio Se viene el lt Surge Karatega, qué bonito Tres Pokés ¡Linkachan! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué raro es! ¡Qué raro es! Es and Rock con Hitmonchan eh, ¿Será tipo Roca? Disparo a lodo, ¿no? A ver, avalancha No creo, esto es muy eficaz, ¿no? No, no es neutro, es neutro, es neutro, es neutro ¡Madre mía, retrocede! ¡Ah! ¿Tenemos un problema? Vale, vale, vale, vale, vale, vale vale, Darío, Darío no ha funcionado Darío no ha funcionado Cuidado con ese... ¡Uf! Ese avalancha, tú Ese avalancha A ver, Emanuel lo no resiste Pero claro, el tipo lucha, pues no Eh... Freddy, intimida, por favor No, no, no, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Freddy, intimida, por favor Proceso de intimidación, gracias Te imaginas que tiene persecución o algo así, yo ya me pegaría un tiro Vale, ahí está, intimidación metida ¿Qué me vas a hacer? Mega puño, ahora, qué cabrón ¿Qué, qué, si, es que, si es que se veía venir que iba a hacer algo diferente Vale, intimidado cambia la cosa, eh Estoy por cambiar otra vez, eh Por tener la intimidación Vamos con el Hidropulso, a ver cuánto le quita, soy más rápido, eso es bueno Hidropulso, por favor, mátalo, por favor, mátalo, mátalo, mátalo, ni de coña, ni de coña, confúndelo ¡No! Avalancha, vale, a ver cuánto me quita esta avalancha No lo he calculado, eh, no lo he calculado, pero... Uf. A ver, Fimo es que es nuestro as, nuestro as en la manga, ¿no? Ah, vamos con Fimo, venga A ver esa avalancha, no creo que me quite mucho Avalancha, está intimidado, está intimidado, vale, uff lo que me quita, compañeros Eh. Pistola, o demolición ¿Qué puede ser mejor? Vamos con demolición Gancho alto es más rápido No me mates No me mates No me mates Vale, lo aguanta bien Mátalo Lo tienes que matar Si no lo matas ya Ya sí que es GG Ya sí que es GG ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos! ¡Joder! Esto es Esto es Llevamos uno Quedan dos, chicos Quedan dos Sube nivel 25 Pero quedan dos Aquí van a caer pociones eh. Aquí van a caer pociones ¿Quiere aprender Hidropulso? ¿Ahora? Bueno, no está mal Vale, eh, quitamos pistola de agua, ¿no? Porque Hidropulso... Sí, sí, sí, sí, sí, sí Fuera pistola de agua Vale Vale, adelante Hidropulso Y a ver qué tienes A ver qué me vas a sacar ahora Licantop, Licanrot con Himontop oh, oh. Vale Vamos a ver Va a ser los mismos tipos, eh, chicos. Van a ser todo el rato los mismos tipos. Pues Fimo es clave, lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar. Voy a meter a Moya, pero. Por guardarme la intimidación, pero. Uf, uf, qué feo esto, eh. Qué feo, compitruenos, qué feo. A ver, a ¡Hala, a la ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Tiene intimidación también, Moya! No sabía que tenía intimidación. Él también tiene intimidación, pero a mí me da igual. Porque tengo ataques. Ah, no, tengo ataque físico. Pero bueno, vamos a ir tóxico, eh. Nivel 29, este es, el, este es el mejor. Este es el mejor, chicos. Este es su mejor poke. Vale, tóxico. Amnesia, no creo. No creo. No creo. ¿Se sube qué? ¿Defensa especial? ¿Y defensa física también? Ah, no, solo defensa especial. Vale, vale, vale, vale, ahí está el tóxico. Ahí que va. Esto le va a ir quitando, esto le va a ir quitando poquito a poquito. Suave, suavecito. Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a probar con el colmillo venenoso. Amnesia otra vez, ¿vale? A ver cuánto le quita el colmillo Vamos a mirar, por curiosidad Me ha intimidado Es poco eficaz, claro, es que es tipo roca Ugh, No tenemos nada de tipo veneno con este Bueno, bueno, pero va, va cayendo, ¿eh? Va cayendo, chicos Poquito a poquito va cayendo Estoy por cambiar la Boya, ¿eh? Por guardarme la intimidación Voy a ir con... Con Emmanuel ¿Emmanuel suporta aquí? ¿Emmanuel suporta aquí? No me va a hacer nada de tipo lucha, ¿no? Golpe aéreo Vale, vale, vale Ojo porque ahora... Vamos a ganar turnos. Porque va a hacer algo de tipo lucha, entiendo yo. Entonces, algo de tipo lucha, metemos a Samu, que no le afecta. Y ganamos un turno de tóxico. Venga, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Foco energía, no me lo creo. Este, este. No me lo creo. Tiene golpe aéreo, eh. Tiene golpe aéreo. A ver, ¿cuándo, ¿cuándo muere? Un turno más y muere, yo creo, eh. ¿Impresionar? ¡Super poción! ¡Ah! ¡Qué putada esto! Vale, qué putada. Impresionar. Que no le quita nada Pero bueno, el, el, el, el tóxico está haciendo su daño, eh El tóxico está haciendo su daño Voy a probar el poder oculto Golpe aéreo, no me debería matar Vale, poder oculto A ver Es muy eficaz Joder, lo que le ha quitado No le ha quitado nada, hermanos No le ha quitado nada No le ha quitado nada Eh, buf, buf, buf, buf Metemos a Moya aquí O a Manuel, Support Emanuel Support en este combate, chicos ¡Ay, que va! No haces nada de tipo lucha, ¿no? Porque era tipo fantasma, no, no, no va... Otra super poción, no me lo creo Otra super poción, pero bueno El, el, el veneno le está haciendo su daño, ¿eh? El, es que lo mata, de hecho lo mata en este turno Vale, vuelve Samu, vuelve Samu Por si hace algo de tipo lucha Por si hace algo de tipo lucha, no tienes nada de tipo lucha, ¿no? ¿Otra super poción? ¡Pero cuántas tiene! ¡Pero cuántas tiene! El tóxico está... El tóxico está Reventando, ¿eh? Pero reventando Es que muere, muere el siguiente turno, salvo que meta Otra, otra super poción, yo qué sé, impresionar Golpe aéreo, no me matas, no me matas, no me matas. Vale, impresionar. Ahí está, y Likan top, muere. Vamos, va a morir, sí. Oh my god, oh my god, vale. Vale, vale, vale, vale. Le queda uno, eh. Likan Lee, claro, ob obviamente. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Likan Lee. Eh. Moya, intimidamos. Moya, intimidamos. Y tóxico, chavales. El tóxico ha sido. La crema, la crema de la buena. Lee Can Lee. Vale, ahí está intimidado. Perfecto. Qué guapo está. Qué bonito. Este me flipa. Este sí que es el, es el más bonito de todos, tío. El más bonito. Otro tóxico, obviamente. Ahí está, nivel 23. Tóxico que se, que se come. Tóxico que se come. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto. Deslumbrar me paraliza. Arr, vale. Vale, esto, esto es un problema. Pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto. Vale. Eh. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Vamos a meter en Manuel support. En Manuel support. ¿Qué va a hacer? ¡Mega patada! Eh, no me preocupa, es poco eficaz. Aguanta bien, Emanuel. Aguanta bien, Emanuel. Ahí está. Volvemos con Samu. Porque creo que va a hacer eh, algo de tipo lucha. Así que Samu no le afecta. Ahí lo llevas, Ultra puño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estrategia que funciona, estrategia que funciona, aunque hubiera hecho. ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡No! crítico. No me lo puedo creer No me lo puedo creer Quería cambiar de Pokémon No me lo creo No me lo creo, iba todo tan bien Iba todo tan bien Samu Acabas de llegar Acababas de llegar, hermano eh, Vale, eh, Moya otra vez intimida Intimida Moya. Quería cambiar a Moya otra vez, tío. Quería cambiar a Moya y le he dado rápido. Qué fail. Qué fucking fail. Vale. Eh, está muerto ya, yo creo, ¿no? Colmillo. Mega patada. Lo falla, compañeros. Compañeros. Colmillo de veneno. El tóxico ha sido hiper clave. Pero hiper clave. Porque ha aguantado todas sus super pociones. Buah, buah, buah, chavales, chavales, chavales Esto se va a complicar, ¿eh? Como tengan tantas pociones Esto se va a complicar de locos, pero de locos Loquísimos Ahí está, nivel 25 Moya, muy bien jugado GG, chicos, GG, pero hemos perdido Un Pokémon que tenía una pintaza Pero una pintaza espectacular Tres gimnasios, Tres vidas perdidas No me mola esto, ¿eh? No me mola esto Vaya fail, vaya fail. No me había pasado esto nunca, ¿eh? No, mira que suelo ir tranquilo, que no suelo calentarme en plan de... No sé qué ha pasado, tío, no sé qué ha pasado. Aumenta la velocidad de tus Pokémon a media trueno, qué bien, qué bien, qué suerte, qué suerte, qué me das. MT34, algo eléctrico. Algo eléctrico. ¿Demolición? No me lo creo, pero si lo si acabo de encontrar... No puede ser. ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me ha da dado demolición otra vez? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿A la de acero me ha dado? No entiendo nada no sé, no sé qué me ha dado No sé qué me ha dado Vale Vale Pues nada chicos Pues nada compitruno. Nos dejamos por aquí este episodio Espero que os haya encantado Podéis dejar un super like de compitruno. No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao Chao